Claro que no, si no se los he enseñado todavía. Es un cuento ecológico. Y ahora estoy terminando los personajes. ¿Ven? Son así. Se llaman los dientuzos. Dice mi papá que ¿por qué no le puse narices ni orejas? Si les pongo nariz y oreja son gente. Y la gente, creo yo, que es muy inteligente para que les pase lo que les pasó a los dientusos en mi cuento ecológico. Se dan cuenta de lo que les digo, porque la gente no hace esas cosas, ¿verdad? Ah. Y así camina que te camina, siguieron los dientuzos buscando comida. Pero los dientuzos no estaban solos, también había otros bichos, los come piedras. ...cuando mi papá vea esto... ...ya se convencerá de por qué no les puse narices ni orejas. Como los dientuzos y los come piedras, no tienen nada que ver. Cada uno fue por su lado. Hasta que una noche...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 ...acabaron con el árbol, pero como era mágico... Bien. ...volvió a tener de nuevo todas las frutas. Bueno... De nuevo flacos, y de nuevo a caminar. Déjame ayudarlos un poco, porque si no, esto no se acaba nunca. Arriba, que para recoger, hay que sembrar. ¡Alabado! No, pero qué brutos son. Ah. Se acabó mm, pero pensándolo bien en este final debo poner como en las películas cualquier semejanza con la gente de verdad es pura coincidencia chao